El plazo para validar las tarjetas de solidaridad vencerá dentro de dos meses. De acuerdo con la información ofrecida por el director regional de la entidad, Cornelio Hernández, quien además afirmó que un ciento considerable de los beneficiados con la ayuda del Estado ya han realizado el proceso. Unas 43 mil familias a nivel de la región nordeste. A la fecha tenemos la, la certeza, todavía no no tenemos el 100% de lo trabajado, pero a la fecha tenemos trabajado unas 35.000 familias, es decir, de mil hemos autentificado los datos de unas mil familias. El funcionario dijo además que quienes no han presentado la validación deben pasar por la oficina de la Administradora de Subsidios Sociales, ubicada en el edificio gubernamental en esta ciudad.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 y haciendo uso de su tarjeta solidaridad. Si no aparecen en ese laxo de tiempo, habrán perdido su tarjeta. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.